Fíjense, ante la arena, si esos sueños de emperatriz que tiene cose, había que hacerlo. Y no, pero la constitución no te deja, no importa, hay que hacerlo. Pero el de tribunal de cuentas te observa todos los días, no importa, hay que hacerlo. Y esas son las prioridades. ¿Lo vieron al presidente? Dijo, qué lindo que quedó. Es muy lindo esto, ¿eh? no <risa> Y te costó 100 palos, ¿cómo no te va a quedar lindo? Más vale que te quede lindo. Pero es realmente vergonzoso ¿Cuáles son las prioridades que ellos tienen? Porque cuando pasa eso, cuando se gastan esa plata en hacer esos circos, resulta que en el medio le niegan medicamentos a personas que están con patologías graves. En el medio, en el medio demoran dos años y medio para arreglar el liceo de dolores. Porque esas son las prioridades, cortar cintas y tratar de subirse a una campaña electoral y ser candidatos.